Actividad eh, donde ellos puedan eh, ser parte de, de la cocina, digamos. Algunos han traído sombreritos, delantales eh, y, bueno, y más que nada compartir. Bien. ¿Qué han hecho los chicos? Eh, lo primero que hicieron fue eh, lavarse las manos porque fuimos a una clínica de tenis que tuvimos y después empezar a cortar un poco el queso, la lechuga. Eh, Somos grandes. Bueno, los más grandes estuvieron eh, lavando y cortando todas las verduras. Eso lo han hecho los más grandes bueno, y los más chiquititos, poner los panes, cortar los panes, lo más. Bien, para hacer un sándwich. Para hacer el sándwich, claro. Bien. Bueno, cóméteme sobre, sobre esta clínica que han hecho de tenis, sobre qué ha... Bueno, además que claramente es aprender tenis, pero más o menos en qué ha consistido. También para que ellos trabajen la parte coordinativa y, eh, y tengan la vivencia de un deporte nuevo, que no todos tienen la posibilidad de practicar un deporte como es el tenis, entonces para que lo prueban y, y ellas sepan, nada, de volver a probarlo, de, de hacer de vuelta ese deporte. ¿Han tenido algún profesor de afuera, alguien especialista? Sí, de afuera, son dos profes, Emiliano y... bueno, el profe Emiliano... Eh, que lo hizo. Bien. Y eh, bueno, sé que también han tenido una, una competencia de natación que ha sido entre varios clubes. Sí, fueron, participaron nueve clubes. Nueve clubes que participaron varias eh, de 25 y 50 metros, ya sea crawl, pecho, espalda y mariposa. Bien, en más o menos el rango etario, que ha sido. Eh, ¿Edades? Sí. Eh, han sido entre 8, 14, desde entre 8, 14 hasta 14. Bien, ¿y cómo, y, bueno, ¿y cómo salió la actividad? No, salió muy muy lindo, hay varios chicos que han sido la primera vez que competían, entonces fue muy, muy lindo porque estaban re emocionados, eh, así que bueno, lo disfrutaron, y algunos que eh, ha sido su última competencia también, así que también fue emocionante para ellos porque no iban a competir más, ya que la, esta competencia se hace todos los años en diferentes clubes, así que bueno. Bien. Y bueno, ¿cuál ha sido justamente la edad límite para, para estos chicos? 15, 15, 16 años, sí. Bien. Es la edad es la que edad termina que la, como... la colonia, digamos. Bien, perfecto, porque la edad más o menos en qué, en qué rango se encuentra. Comienza desde los 3 hasta los 16 años. Yo creo que el club también hace escuela de natación para los chicos desde 3 años. Eh, ellos ya salen eh, haciendo Abre, crawl, brazada, así que bueno. Los invitamos a que puedan, Es grande, que está en natación para adultos, bien, en otro bien, horario, así que... Bien, perfecto, muchísimas unir. gracias, Muchas sí. gracias, bienvenidos para